Hola amigos, bueno, queríamos presentarles unos combos que tenemos en oferta en el local para Pejerrey, ya estamos entrando en la temporada del Pejerrey, por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía que tienen algo de, de Pejerrey, eh, y bueno, son tres combos de la marca Bando, tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito, pasadilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit, las tres de 4 metros, 100% grafito, pasadilos de óxido de aluminio, apto para multifilamento. Y los vamos a acompañar con el reel de bando, el Calix 20, que es un reel moderno, excelente, de un Rubleman, que realmente anda muy bien con un pickup bien moderno, bien fuerte. Todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no nos van a poder creer. Así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta, pues está muy bueno. Así que, bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de Fijerray para cañas y riles, ¿no? para todos los gustos, esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país, así que bueno, no se lo pierdan.